¿Qué estáis haciendo? Vamos Bueno, está así, yo estoy acariciando Solo Está arreglando las pezuñitas, a Panchito, ¿verdad? Panchi Qué bien, ¿eh? Sí, ha parecido amarro todo lo que está Sí, sí, mira, está muy bien Yo creo que lo que le te tembras Es abajo también Sí, mira, abajo Tenía, mira, esto como un sobrecrecimiento De suela Sí, es justo. Eso me molesta. Ya me veo. esto sí que se no... Venga, la rascación. Sí. Eso, destúmate. ¡Ay! Es mate, Ay. Ay. <risa> a ver, que tenemos esas pestañitas. Es como, es como la plantilla. Y a ver cómo sobregresa cuando tienen problemas de pestañas. No. Eso es lo que le que... veo. Pero ahí no se puede cortar. Sí. No, no Yo creo que así está. Entonces ya no le va a lograr voy bueno, bueno, a quitar ya este trozo bien, bien. Muy, bien, muy bien deja que te recorten tu pezoñita que ¿sí? bien bien ya te van a poner un zapatito nada, gente tranquilo está tranquilo, está tranquilo Qué ¿sí? ¿sí? es que le molesta mucho me da ahí un poco de... la espinita me da un poco de... es que muy bien, muy bien, muy bien. Esto está un poco calentito. Ay, qué bien. Ahora están lavando el piecito. Estamos lavando esta sí. la mierda. ahí. ¿eh? Sí. Literal. Pues está estaba, aportando estaba su bien. La verdad es que sí. Pasaron ser un cerdito. Sí, mira, apoyate ahí. a ser un cerdito que son muy escandalosos. Sí.